Precisamente en el día de ayer el Poder Ejecutivo de manos de su consultor jurídico, don Antoliano Peralta, daba a conocer la información de que no se iba a llevar a cabo ningún proceso de modificación constitucional si no era con el consenso de todos los sectores envueltos en esto. Pero más adelante, en el día de hoy, precisamente el expresidente Leonel Fernández calificó como muy prudente el gobierno de desistir lo que es su intento de reformar la Constitución, ya que no tenía consenso necesario y que hay demasiados problemas sociales para desplazar, mire, la atención a un tema que genera tanta tensión como ese. Además de que no hay la necesidad de una reforma de la Carta Magna, en estos momentos, ya que el contrario, mire, la modificación del 2010, que según dijo, es íntegra, y mire, y precedía lo que es una amplia consulta académica para poder llevar a cabo. Vamos a escuchar, por favor, eso que dijo el doctor Leonel Fernández con relación a ese tema, por favor. Vamos a escucharlo, por favor, ahí. El motivo de esa reforma constitucional. ...y yo creo que el gobierno ha sido prudente... ...hay que reconocerle su prudencia... ...en no seguir adelante cuando no hay condiciones para eso... ...por otra parte el momento que estamos viviendo... ...el momento actual la gente lo que siente es el alto costo de la vida... ...el desempleo, ¿verdad? ...lo que está ocurriendo que crea mucha angustia... ...por tanto era como desplazar la atención de lo que es lo prioritario... ...lo prioritario hoy día es que la gente quiere... ...acceder a unos alimentos que sean accesibles... ...que sean baratos, que la gente pueda comprar... Y eso es el tema fundamental, el tema de la criminalidad, el tema de la brutalidad policial, el tema de la energía, apagones ya por el Cibao, por Santiago continuamente, esos son los temas, por tanto hay que priorizar. No. Precisamente esas declaraciones fueron vertidas por el presidente Leonel Fernández en un momento que en el día de hoy estuvo juramentando otro es dirigente del Partido de Liberación Dominicana, precisamente un representante de la juventud y su secretario de asuntos electorales y miembro del Comité Central, Leonardo Grisanti. Ese fue un acto que se estuvo llevando a cabo precisamente en una plaza comercial de aquí de la capital, donde en la mañana del día de hoy dirigentes del PLD, como este caso miembro del Comité Central Leonardo Grisanti y empresarios pasaron a formar fila dentro de la Fuerza del Pueblo. Como bien explicaban los dirigentes de ese partido en el día de hoy, el partido que está en crecimiento en estos momentos es la fuerza del pueblo. Señores, vamos a ver qué va a pasar más adelante. Miren ahí cómo se ven las imágenes donde de Leonardo Grisanti daba su discurso al momento de ser juramentado por el expresidente Leonel Fernández en la fuerza del pueblo. Señores, se sigue calentando el panorama político en República Dominicana. <risa>